Así es, como lo viste en el título. Algo pasó en WandaVision que nadie notó y aquí te lo contamos. Amada por muchos y odiada por otros, WandaVision fue una arriesgada apuesta por parte de Marvel Studios que llega a su final. Antes de empezar, este video contiene spoilers del final de la serie, así que si no quieres arruinártelo, ¡corre a verlo! Y luego ven a este video. Lo primero que quiero destacar es la segunda escena poscréditos, en la cual Wanda se encuentra alejada del mundo en una cabaña similar a la de Tony Stark en Endgame, según yo, en los alrededores de Sokovia. Y al final, se nos revela que Wanda está leyendo el libro Darkhold que tomó de Agatha. Durante esta secuencia podemos escuchar claramente el tema de Doctor Strange de fondo. Aunque esto es una clara conexión con Doctor Strange 2, no es precisamente de eso de lo que quería hablar, sino de la banda sonora de otra escena, más específicamente de la llegada del falso Pietro. Ciertamente fue una decepción que Evan Peters no estuviera interpretando el Quicksilver de otro universo. Sin embargo, su tema musical nos da un pequeño rayo de esperanza. Aquellos de oído agudo se habrán dado cuenta de que ese tema se parece mucho a otro que hemos escuchado en otra parte. Sí, en efecto es el tema de Jay Garrick de la serie The Flash. Estos dos personajes, además de la supervelocidad, comparten varias características. 1. En la temporada 2 de la serie The Flash, se nos presentó a un falso Jay Garrick, que terminó siendo su. 2. Al final de la segunda temporada e inicio de la tercera, se nos mostró que el Jake Garrick original es el doppelganger de Henry Allen el padre de Barry Allen ¿Te dijo algo más? ¿Lo hizo? Soy el doble idéntico de tu padre Sin entrar a teorizar la música de la serie antes de la serie misma nos dijo que el Pietro que vimos no era el verdadero sino tal vez un doppelganger del Peter Maximoff de Fox pero con alguna alteración de la línea de tiempo que hizo que el personaje no fuera Peter ni Pietro, sino Ralph, tal como pasó con Henry Allen, que en Tierra 3 es Jay Garrick, ya que ese es el apellido de soltera de su madre. Y bien, ¿qué piensas acerca del spoiler que nos hizo la misma serie de WandaVision y que no notamos? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Hazme saber también si te gustaría un análisis musical completo de la banda sonora de WandaVision. No siendo más, nos vemos a la próxima.